Días. Muy buenos días, queridos hermanos. Un saludo cariñoso desde aquí de la ciudad de Lima para todos los amigos que nos siguen todos los sábados en este programa Tu Encuentro con Dios. Un privilegio para mí tener esta ventana abierta para poder llegar a cada uno de sus hogares a través del computador, a través del celular. Y Ustedes pueden vernos en el programa a través de Facebook Live. Si ustedes desean, pueden hacerlo también allí y con muchísimo gusto compartir este programa también con otras personas. Les comento que esta semana Dios ha sido maravilloso con nosotros porque nos ha dado salud, nos ha dado vida y nos ha asegurado de que su compañía siempre estará al lado de nosotros. Y eso es una de las cosas que vamos desarrollando en el tiempo, en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Quizás más de uno de ustedes ha estado preguntándose qué hacer en momentos tan difíciles como estos. Cómo lograr eh, mantener la calma, mantener la, la paz y sobre todo la tranquilidad y la confianza de que Dios está al control de cada uno de nosotros. Y la verdad, eh, Dios nos va mostrando cada momento, a cada, en cada circunstancia de nuestra vida, eh, cómo Él va guiando nuestra, nuestros pasos, cómo va haciendo que nuestra vida aquí tenga sentido, y creo que más de uno de nosotros puede dar testimonio de que a pesar de las circunstancias que han pasado algunos de nuestros seres amados, familiares, amigos, enemigos, o quien sea que haya pasado situaciones difíciles, todavía el Señor nos va dando oportunidad a diferentes personas. Yo estoy aquí compartiendo con mi, en mi celular, con personas que puedan también ver nuestro programa, y si tú quieres que alguien vea el programa con mucho gusto puedes compartirlo ahora así que aquí ya tenemos algunos amigos que nos han visitado y estamos contentos un saludo para Cristina hasta México y un abrazo para todos los que nos ven en diferentes lugares del mundo pues déjanos un mensaje siempre estamos eh, deseosos de poder saber de ustedes de compartir el mensaje de Dios para nuestras vidas los que somos seres humanos y pecadores necesitamos la palabra de Dios como parte de nuestra guía. En esta mañana vamos a hablar un poco acerca de lo que es importante comprender en momentos de dificultad. ¿Y por qué voy a hablar de eso el día de hoy? Voy a combinar un poco este tema eh, relacionado con lo que pude ver ayer en un programa con el doctor Puch de España, quien hablaba un poco acerca de cómo nosotros podemos controlar eh, las situaciones difíciles eh, que está pasando el mundo el día de hoy. Dos razones o dos maneras como podríamos nosotros tal vez este, tomar en cuenta es este concepto que nosotros muchas veces nos creamos respecto a una situación. Él decía que nosotros podríamos eh, falsamente o falsear una realidad que no necesariamente es la realidad. Y quizás una de las mejores maneras de confrontar situaciones difíciles como la que vivimos es entendiendo a plenitud la realidad, no simplemente interpretándola. Hay una corriente que, que, que ha nacido en estos últimos 20 años del tú puedes. Lo que tú pones en tu mente, eso tú lo logras. Es cierto que tú puedes desarrollar un sistema de motivación para poder hacer cosas en la vida que normalmente antes no lo hacías porque... De algún modo tienes que experimentar en la realidad lo que tú quieres hacer para ti, para tu familia o para tu entorno. Te propones un proyecto y esos proyectos que tú te propones los puedes realizar en la medida en que tú vayas controlando la realidad. Y tú vas mirando la realidad y de acuerdo a eso tú vas acomodándote o simplemente arrasas con todo y avanzas. Eh, la segunda parte tal vez de arrasar con todo y avanzar no, no es la mejor manera, pero sí el leer la realidad. Pero él decía que falsamente nosotros muchas veces creamos circunstancias que finalmente eh, nos alejan de la realidad. Y ese sistema de interpretación muchas veces nos ha hecho vivir situaciones muy lamentables. Por ejemplo, pongamos un ejemplo muy simple. A mí no me va a dar el COVID. A mí no me va a afectar esta crisis. A mí no me va a suceder tal cosa. Y generalmente esa, ese pensar eh, se aleja de la realidad y el alejarse de la realidad nos hace vivir no preparados o no de acuerdo a las circunstancias que tenemos en el entorno en el cual de algún modo nosotros, aunque no lo tengamos en nuestra mente, aunque, hemos, aunque hayamos falseado una utopía, todavía estamos ligados a esa realidad, solo que nosotros no la hemos aceptado. Yo quiero añadir en esta mañana, siendo que estamos hablando de un tema religioso, no religioso, sino un, un tema relacionado con la espiritualidad, yo quiero añadir a ese concepto que el doctor nos comentaba el día de ayer, es que nosotros conozcamos la realidad no solamente en la realidad presente, en el momento en el cual nosotros la vivimos, sino que aprendamos también a interpretar la realidad sobre la base del conocimiento de la historia estipulada y redactada por la palabra de Dios. Muchos de nosotros no hemos leído la palabra de Dios y si alguna vez hemos sabido algo, es porque alguien nos ha comentado, alguien nos ha dicho que esto va a suceder o esto está sucediendo, esto tiene que ver con aquello o con esto, y finalmente no hemos profundizado la realidad en nuestra en nuestra conciencia, en nuestra mente. Por tanto, como que lo tomamos o tomamos las cosas de manera superficial y eso no nos ha permitido reencontrarnos con el presente de nuestra realidad proyectada hacia una cosmovisión un poco distinta a la que tenemos mucho, a la que tienen muchas personas que piensan que hay que nacer, comer, vivir y morir. Hay muchas personas que creen que somos simplemente un paso aquí en la historia humana, que no hay nada antes, que no hay nada después, y que simplemente somos parte de una casualidad, que si bien es cierto está en evolución o está en proceso y que finalmente terminará con la muerte y después te irás a algún lugar, no sé si es el limbo o el purgatorio, aunque el limbo ya no existe según el, el pensamiento católico, o te vas de repente a la gloria, o te vas al infierno, o de repente al purgatorio va a pagar tus pecados porque alguna cosa no has hecho bien en la vida. Y sin duda, todas esas suposiciones nos llevan a no tomar en cuenta la realidad en su dimensión eh, plena. Y creo que eso es una de las grandes equivocaciones que nosotros hemos eh, cometido. Y la razón es muy simple. Mencionábamos el otro día en una charla de educación eh, acerca de que una de las razones por las cuales el hombre vive en el stand-by, vive en las circunstancias que no puede a plenitud entender qué es lo que está pasando, es sencillamente porque no tiene claro cuál es su futuro glorioso. Y eso es las cosas que vamos a estudiar en la Biblia esta mañana. Muchos de nosotros no entendemos qué es lo que la Biblia tiene para nosotros respecto a nuestro pasado y a las promesas que Dios tiene para el futuro. Un saludo para mi hija que está llamándome y no voy a poder conversar ahora con ella, pero eh, yo voy a, si es que ella quiere escuchar el mensaje, lo puede escuchar en la, este, Facebook Live también. Me está llamando desde el exterior, así que un saludo para, para Miriam que está este, en el teléfono ahora y un saludo para la familia de ella allá en Estados Unidos. Un, como decíamos en la palabra de Dios, en nuestro mensaje de esta mañana, es que Dios está obrando en nuestra vida. Dios está siguiendo la historia que Él ha decidido planear o plantear para el beneficio del hombre. Cuando nosotros no sabemos eso, entramos en un estado de desesperación, entramos en un estado de stand-by, donde normalmente ya no sabemos para qué, por qué, qué es lo que estamos haciendo aquí. Como los gusanitos, que de repente sí tienen más este, razón de ser, porque nacieron y de algún modo van a servir de alimento y energía para una, una ave o para algún animal que pueda este, alimentarse de ellos. Y muchas veces nosotros decimos, ¿y quién se va a alimentar de nosotros? ¿Para qué nosotros servimos? Un amigo me dijo, por lo menos paraguano de algún árbol que planten al lado de mi tumba. Bueno, el sentido de la vida no está en el hecho simplemente de vivir, sino que el sentido de la vida está en saber de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde nosotros vamos. Nuestro gran problema es que nos hemos desligado de aquello que normalmente tiene esa información para nosotros. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar eh, que si leer historia de su país o de su familia o de alguna cosa que le interesa, le daría a usted respuesta a algunas preguntas que de otro modo no las podría tener. Seguro que sí. Conocer un poco quién ha sido su papá. Yo estuve muy interesado hace unos años quién era mi abuelito, mi, el papá de mi abuelito. Pues no tenemos más información que hasta mi abuelito. Este, y de allí para atrás no tenemos. Por allí algunas informaciones de algunos familiares que guardan todavía algunas palabras dichas por los abuelos o bisabuelos o historias que mamá nos cuenta de que mi papá le contaba y que por allí de repente nos da una idea de dónde más o menos y cómo sucedieron las cosas en la vida de nuestros familiares o nuestros antecesores. Esas cosas nos permiten a nosotros saber, eh, nos permiten a nosotros eh, darnos por entendido que no venimos de, de simplemente una, una, un linaje eh, disperso, o de una, una ascendencia dispersa, que tenemos una familia, que tenemos un progenitor. Ese concepto solamente puede ser conocido por aquel que se interesa por saber cuál es su genealogía. En el concepto espiritual, Dios nos ha dado suficientes evidencias para saber que Dios tiene un plan para nosotros. Y muchos de nosotros vivimos, yo diría, al tuntún, como decían en mi pequeño pueblo, porque como los conejitos, saltando de un lugar a otro sin saber por qué y para qué saltamos, moviéndonos de un lugar a otro para decir que estamos vivos, pero no le encontramos sentido, porque no sabemos de dónde venimos, quiénes somos, cuál fue el propósito por el cual fuimos creados o por el cual existimos, y eso nos hace perder no solamente la felicidad en nuestro presente, sino también la felicidad respecto de nuestro futuro. Una de las cosas más difíciles que nos muestra la Sagrada Escritura es que no solamente existimos, sino que nosotros existíamos en una condición totalmente ventajosa, voy a decirlo de esa manera. ¿En qué sentido? Cuando Dios, porque yo soy creacionista, yo creo que soy fruto de la mano creadora de Dios a mis primeros padres, a tus primeros padres, tus primeros padres son Adán y Eva. Eh, acá en Perú hay una historia, eh, una, una historia, ¿cómo se llama? Una, como una eh, historia creada respecto a Mamaoyo y a Manco Cápac que salieron del, del lago y que formaron el imperio eh, incaico aquí en el Perú, ¿no? Una leyenda. Eh, algunos creen que la historia de la Biblia es una leyenda y por eso comparan a, a, a la historia del Edén como si fuera algo por ahí creado por alguien. Aquí no, aquí estamos hablando de la existencia del ser humano, no estamos hablando de la, de la formación de un imperio o de una sociedad, estamos hablando de la existencia misma del hombre, que la ciencia ha comprobado que tiene un componente o que es un componente tan complejo eh, como ser humano, hospitales, investigaciones, han tratado de entender el funcionamiento del cuerpo humano y de alguna manera se han acercado y hoy tenemos médicos, tenemos personas especializadas para tratar las enfermedades del hombre. Pero hay muchas cosas que todavía no, hemos, no entendemos del ser humano, cómo funciona el pensamiento, de qué manera se, se relaciona con, el, con la creación mismo del el proceso del aprendizaje y todas esas cosas que finalmente se han acercado un poco, pero no tenemos la total respuesta, porque el ser humano... Es la creación perfecta de un Dios todopoderoso, omnisapiente, que crea un ser con una característica de semejanza a su creador. Y esa semejanza le hace ser un ser especial. Según si nosotros este, nos limitamos a la palabra de Dios, eh, Dios creaba cada día con su voz y con su palabra, cada cosa, incluso el día sexto creó muchas cosas referentes a la naturaleza, pero cuando fue a crear al hombre, él tomó con sus manos un poco de barro y formó al hombre del polvo de la tierra e hizo al hombre un ser viviente con su poder. Todo este proceso de creación eh, da la idea de que Dios tiene un interés no la perdió, no lo perdió, y aún más ahora. Como un padre cuando tiene un hijo, se alegra mucho y, y, y está muy gozoso de que su hijo haya llegado al hogar, pero si descubre que el hijo tiene alguna situación difícil para poder existir, le dedica mayor atención. La madre que se da cuenta que su niño tiene limitantes o limitaciones para poder atenderse a sí mismo, hace lo imposible para atenderlo, le dedica mayor mayor tiempo a ese niño con ese limitante. Dios después que creó al hombre, al ver que él era perfecto, le creó una dama y, y se hizo la pareja de Adán y Eva. Les dio la responsabilidad de administrar la tierra, le puso como señor sobre las cosas que existían en esta tierra, señoread sobre todo lo que existe. Pero les puso una condición. ¿Y por qué es importante poner la condición? Porque Dios había dado al hombre la libertad que tenía él como Dios. La capacidad de elegir. Por eso fue hecho a semejanza de Dios. No es igual a Dios. Es a semejanza de Dios. Y Dios le da el privilegio de la, del libre albedrío para poder elegir en libertad lo que él quería para sí mismo y para su familia. Este principio importante que Dios le da al, a su criatura, hace que la criatura tenga la capacidad de ser semejante a Dios. No Dios, semejante a Dios. Por esa razón, el pensamiento, el razonamiento, la capacidad de hablar, la capacidad de poder eh, imaginar, crear, son la, la capacidad que Dios le dio al hombre. Y le puso la condición porque Dios no quería que el hombre fuera esclavo de la voluntad de él, sino que fuera un ser que eligiera voluntariamente depender o interdepender de alguien. Lastimosamente en el cielo ya había sucedido una situación que hoy no podemos tal vez entenderlo. Se llama el misterio de la impiedad del pecado. Un ser creado por Dios... Y alguien me dijo alguna vez, entonces Dios no es perfecto porque si cree algo y después se vuelve rebelde es que alguna cosa falló. No tenemos la respuesta. De todos modos estaremos un día... Cuando el Señor venga y tengamos la oportunidad de preguntarle, le haremos la pregunta, porque no conocemos todo lo que existe fuera de nuestro universo o fuera de nuestra tierra. Todo lo que quisiéramos conocer todavía no lo sabemos. Apenas estamos conociendo lo que existe aquí dentro y por lo menos no tenemos a plenitud el conocimiento de todo lo que está y por qué está, cómo está este mundo. De todos modos, él le advirtió, Dios le advierte a Adán que hay un ser que se reveló en el cielo y la tercera parte de los ángeles fueron con él. Y este ser estaba buscando estrado para sus pies, estaba buscando un lugar donde iba a vivir porque había sido echado del cielo por su rebeldía. Este hombre, este ser llamado Lucifer, Luzbel o Lucero de la mañana, se había convertido en un ser rebelde y allí es conocido como la serpiente antigua, Satanás. Y lastimosamente fue tentado a Adán y Eva de tal modo que, que el ser semejante a Dios no fue suficiente para ellos y la serpiente hablando a través de ella, hablando Satanás en la serpiente, le dijo, si tú comes de este fruto que el Señor te ha puesto como condición de obediencia, él sabe que tú vas a ser como Dios. Y esa tendencia del ser humano de ser superior a todo, le ha llevado a Eva a querer tomar del fruto y creer en la serpiente que le hablaba y por supuesto Satanás en él. Así es como nuestros primeros padres toman la decisión de experimentar el pecado y terminaron finalmente arrojados del huerto del Edén. A pesar de esta condición, cuando ellos se vieron descubiertos, no solamente mentalmente, sino descubiertos ante una realidad catastrófica. Dios el Creador los buscó. Dios el Creador los encontró desnudos, apesadumbrados, destruidos por su decisión, porque ahora la condición era el día que de él comieres moriréis. Y comenzaron a ver los cambios que se comenzaron a dar en la naturaleza y esos cambios de la caída de las hojas de los árboles, de tener que matar un animal para poder hacer un sacrificio. Cuando Dios le pidió que hiciera ese sacrificio para prefigurar la obra salvífica de Cristo que vendría en el futuro, Adán y Eva comenzaron a darse cuenta de que vivían una, ir, o pre, vivían una realidad que ellos nunca habían previsto que nunca habían experimentado. A través de las edades, a través de los siglos, el hombre ha desarrollado esta tendencia hacia el mal de tal modo que su actitud siempre ha sido de rebeldía contra Dios, que su actitud siempre ha sido querer tomar el lugar de Dios. Y a través de las edades, a través de los tiempos, ya en los días de Noé, a poco tiempo del Edén, el hombre había convertido su existencia en algo totalmente caótico. Tanto así que la mente del hombre, capítulo 6 del libro de Génesis, era de continuo solamente al mal. El pecado había tomado control de la vida del hombre, a tal punto que el hombre no deseaba otra cosa más que su que el dominio a sus a sus semejantes, que el deseo de tomar las cosas de los semejantes, el deseo de aprovecharse de todo lo que había y que era malo. Dice la escritura, su mente era tendencia completamente hacia el mal. Y la escritura describe que busca en la tierra a Dios a un hombre que le ayude a resolver un problema y encuentra a Noé. Y decide Dios Predicar por 120 años la destrucción de la vida humana a través de un diluvio. Nadie creyó. Nadie quiso. Nadie entendió a plenitud qué es lo que Dios quería. Por 120 años, cada martillazo al construir el arca de Noé era un mensaje de que Dios iba a destruir la tierra. Nadie quiso entender. Algunos escritores dicen, algunos que, que, que imaginan un poco más el concepto de la aceptación o negación del ser humano, dice que muchos incluso ayudaron a Noé a construir el arca porque fueron impresionados por lo que sucedía, lo que sucedía con él y la fe que él tenía. Pero en el camino se desanimaron, pero en el camino al ver que las cosas no sucedían como él decía, muchos perdieron la fe y se apartaron. Llegó el día cuando Dios decidió hacer lo que tenía que hacer. Y muchos, ya endurecidos por su mente, al ver a los animales subir al arca de dos en dos, ya no les impresionaba. Su mente estaba en otra realidad. Ya no podían ver de cerca el proyecto de Dios. Tanto así que cuando vieron al último animal ingresar al arca y a Noé ingresar también, un ángel, dice la escritura, descendió del cielo y cerró la puerta. Yo me imagino a Noé haciendo el último llamado a la puerta del arca. Por favor, pasen. Y me imagino a la gente, hey, ya terminaste tu trabajo. Esos animalitos, ¿cómo vinieron? ¿Quién los condujo? Noé los llamó por nombre, ¿cómo lo hizo? Ni eso se les llamó la atención. Simplemente se quedaron burlándose, negando lo que evidentemente estaban viendo. ¿Y por qué estoy tomando este ejemplo para nosotros en esta mañana? Porque en algún momento yo voy a decir lo que muchos de nosotros necesitamos saber. Que como en los días de Noé, la gente no se dio cuenta que llegaba el diluvio. O no quiso darse cuenta. Hoy en día tampoco hay, hay también, perdón, hay gente que no quiere darse cuenta que vivimos los tiempos finales de la historia. Y no tomes en cuenta lo que yo digo como persona, porque yo puedo ser una persona totalmente equivocada, una persona con, con mis errores, pero es el mensaje lo que tú tienes que buscar en la palabra de Dios. No soy yo, es el mensaje. Como decía mi papá, hasta un borrachito te puede enseñar qué tienes que hacer para no ser eh, eh, bebedor, para no ser borracho, para no ser un alcohólico, porque te puedes dar cuenta de su condición. Busca el camino correcto. Entonces, el camino correcto, según la palabra de Dios, era que ellos debían entender que ese Noé, ya viejo, con sus ideas aparentemente para ellos utópicas, construyó un arte los animales entraron, la puerta se cerró y cuando no llovió, la gente se burló. Como muchos se burlan hoy día. ¿Qué va a pasar eso? ¿Qué va a suceder eso? Y generalmente terminan en el stand-by de la incredulidad. Esta historia es una historia real. La ciencia puede comprobar la existencia del diluvio. Hoy, la ciencia tiene pruebas claras de lo que sucedió, el cataclismo que sucedió en la Tierra. Para nuestros tiempos, hoy nosotros tenemos un mensaje. Muchas personas, miles, millones, han leído la escritura, se han dado cuenta de los tiempos que vivimos. Muchas personas hoy en día entienden qué es lo que está sucediendo en el mundo mentalmente, cognitivamente, pero no quieren aceptar la realidad, como en los días de Noé. Muchas personas no quieren entender. Que así como en los días de Noé, la indiferencia a las cosas que existían en su tiempo, los llevó a la muerte. Porque a los, al séptimo día, una nube grande comenzó a cubrir la tierra. Y comenzó a caer unas pequeñas gradúas de agua. Y comenzó a caer un chaparrón de agua, como decimos en mi tierra, cantidad de agua. Dice que las fuentes de la tierra comenzaron a soltar el agua y también agua desde el cielo caía. Los hombres comenzaron a creer que el diluvio había llegado y querían entrar al arca. Y decían, Noé, ábreos. Pero ya era tarde. Y aquí viene tal vez lo que nosotros queremos decir en esta mañana, en este programa Tu Encuentro con Dios. Es que tú vuelvas a la Escritura para conocer las historias del pasado. Para que tú entiendas que Dios está al control de lo que sucede en esta tierra, en este tiempo, y estará también en el futuro. Muchos de nosotros tal vez no nos hemos dado cuenta que la Escritura decía que en el tiempo final los hombres estarían en situación de peligro. Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, confusión, hijos contra los padres, padres contra los hijos, la inseguridad. La maleficencia, la corrupción, serían las características del tiempo en que vivimos. Pero hay algo más que la escritura dice que sucedería en el tiempo final. Dice que un poder religioso se levantará en el mundo y controlará el pensamiento humano. Capítulo 7 del libro de Daniel que en alguno de estos días lo vamos a estudiar los sábados por la noche en el programa de la Comunidad Cristiana Diferenciada en la Biblia Abierta. Dice que hablaría contra el Altísimo porque tomaría el poder del Altísimo, querría tomar el poder del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Yo recuerdo hace unos 15 años atrás o 20 años atrás, cuando viví en los Estados Unidos un amigo me dijo eso de la ley dominical, de que a todos nos van a obligar para adorar en un día... Eso no va a ser posible, eso es una tontería creada por los adventistas del séptimo día, y etcétera, etcétera. Así le decían a Noé, ¡Ja, eso que va a llover, nunca ha llovido, eso no va a existir. Ustedes miren lo que están pasando las noticias respecto al, al campo religioso, al campo espiritual, y miren lo que está sucediendo con estos temas de, que son muy, muy este, eh, cuidadosos, ¿no? Muy muy eh, difíciles de tratar la discriminación, el matrimonio igualitario y otros temas que están relacionados con el aborto y otros temas de respeto a las minorías y el movimiento feminista y todas estas cosas que nosotros escuchamos todos los días. Ya no se puede hablar de religión en una, un colegio, no se debe leer la Biblia porque hay otras religiones que también creen en otro tipo de libros, tendríamos que comprender a todos por igual, el sistema igualitario tiene que ser una realidad. Entonces, todos esos temas se convierten ahora en temas muy sensibles de los cuales el poder, de los que tienen el poder sobre la sociedad, comienzan a tomar control de nuestras vidas. No te sorprenda ahora que también controlen tu tiempo. Hmm, estamos hablando de algo muy, muy cercano a nosotros. Ya no puedes salir los domingos sobre texto de la salubridad. ¿Acaso no hay personas que mueren por otras enfermedades en mayor cantidad que por esta pandemia? ¿No ha pasado eso en los años pasados de que hay enfermedades que matan más gente? Un amigo me explicaba un poco lo que pasa, es que el contagio, la velocidad del contagio, la incertidumbre de la enfermedad. Sí, claro. Pero hay corrientes que mencionan también que esto es un sistema de control. Y no me sorprende si es verdad o no es verdad. Lo que sí me sorprende es que muchos no nos hemos dado cuenta que este sistema de control ya venía de hace años atrás. Tus datos en internet, las IP de tu computador, los sistemas de control venían ya dándose sigilosamente y hoy se están haciendo públicas. Y la palabra de Dios dice que este poder no solamente quebrantaría a todos los que son fieles a Dios, capítulo 7 del libro de Daniel y versículo 25, sino que también pensará en cambiar los tiempos y la ley. Interesante, ¿no? Los tiempos y la ley. ¿Y por qué relaciona los tiempos y la ley? Nunca en la historia de la vida humana hubo tal ataque a la ley de Dios como ahora. Es increíble la libertad que se quieren dar los seres humanos, los poderes y lo ponen como parte de sus propias constituciones que norman sus leyes, de tal modo que el hombre puede hacer legalmente cosas que van contra la vida, que van contra la libertad. Que van contra los privilegios que el ser humano tiene gracias a su libre albedrío hoy se enarbola el principio de respeto al color a la raza aún a costa de la maldad que estos cometen se levantan Grandes grupos de personas defendiendo a una persona que no era un dechado de virtudes. Ah, no, pero es un tema sensible. Hay que defenderlo. Hoy el interés por las cosas materiales es mayor que el interés por el ser humano como tal. Ya no importa si tú eres padre o madre, con tal que pases dinero, suficiente. Con eso estás tranquilo, vas a vivir en paz. Ya no hay el interés de las buenas relaciones. Ahora lo que interesa es cuánto das. Si das, vales, Si no va, das, no vales. Entonces el ser humano ha trastocado su realidad espiritual y se ha convertido en algo totalmente espurio. Tener el poder ya no es el privilegio para poder servir. Tener el poder es el privilegio de mantener tu orgullo y el control sobre los demás. Este poder Dice que cambiaría los tiempos y la ley y serán entregados en su mano por tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Ya si hablamos proféticamente lo vamos a leer un día cuando estudiemos los sábados por la noche. Pero, y aquí viene el versículo que nosotros queremos resaltar en esta mañana. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio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 que Dios tiene el control. En primer lugar, porque yo quiero que tú vuelvas a la Sagrada Escritura. Ahora tenemos el privilegio de tener en el Internet una cantidad de maneras para estudiar la Biblia. Tienes una pregunta, la escribes en tu Google y vas a encontrar la pregunta que tú quieras respecto de la Biblia, respecto de los tiempos del fin. No hay motivo para no saber leer la Biblia. Tú lo tienes a tu disposición. Yo quiero esta mañana inducirte a que vuelvas a la historia de la Biblia, porque es allí donde vas a encontrar tu razón de ser. Es allí donde vas a encontrar por qué estás aquí, para qué estás aquí, de dónde vienes y hacia dónde vas. Una de las preguntas que todos nos hacemos es, ¿por qué estamos viviendo esto que estamos viviendo en el mundo? ¿Cuál es la razón? ¿Quién está detrás de cada circunstancia que pasamos en nuestra familia, en nuestra comunidad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién está haciendo todo esto? ¿Por qué? ¿La Biblia decía eso? Claro. Pero sobre todas esas cosas que tú te preguntas y que quizás no tienes respuestas, quiero decirte que Dios está al control de todo lo que sucede. La escritura dice que Dios pone y quita reyes. Dice Dios en su palabra que no pasará nada que no pase por su vista. Si tú lees en el capítulo 91 del libro de los Salmos, vas a encontrar que el que habita bajo el abrigo del Altísimo va a morar bajo el Altísimo y su omnipotencia. Dice Jehová, él será tu esperanza, eh, tu esperanza, él será tu castillo si tú confías en Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas, imagínate, ese, esa ave protectora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Él será tu escudo protector. Su verdad te protegerá de todo lo que tú necesites o lo que tengas que pasar. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo recibir ese privilegio? ¿Cómo yo puedo tener ese privilegio de ser cubierto por Dios? Si soy un ser pecador, si soy una persona desobediente, si no tengo la perfección que yo esperaba de mi vida, si no hago lo que siempre quiero, siempre hago lo que no quiero. ¿Tú crees que Dios está buscando seres y personas perfectas? ¿Te equivocas? Jesucristo mismo lo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados de pelear en tu propia vida, de luchar con aquello que no puedes. Venid a mí todos los que estáis descarriados, no, el pastor no va a buscar a la oveja que está en el redil. Va a buscar a la descarriada, porque la ama, porque quiere estar al lado de él. Dios está al control de tu vida si tú quieres, si tú le dejas. Él no hará nada que tú no quieras. En aquello que él quiere, sí hará. Él te protegerá a pesar de que tú no lo quieres. Él te dará el sol, la luz, la vida como siempre lo ha hecho, pero él no te va a librar de aquello que tú no quieres que te libre, porque él te dio a ti la libertad de poder elegir. La palabra sigue diciendo, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Quiere decir que ni el COVID te va a tomar a ti, ni la enfermedad que posiblemente pueda tomar a todos, ni mortandad, que en medio del día destruye. Y aquí viene una promesa maravillosa que a mí me encanta y me lo sé de memoria. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91, 7. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa que Dios tiene para los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que se revelan a la voluntad de Dios. Aquellos que no creyeron en, en Noé. Aquellos que le dijeron, estás loco, eso no va a pasar, nunca ha pasado. Eso de que va, va a caer una, un diluvio, que va a llover. Y me imagino a Noé diciéndole, mira, los animales están viniendo solos hacia el arca. Date cuenta. Entra con nosotros. Ah, estás loco, eso está pasando porque no sé... No sé qué razones le habrían dado los antediluvianos para poder decirle a Noé que no van a entrar al arca. Hoy en día yo escucho a muchos amigos que me dicen, eso no va a pasar, esto es un sistema ciclar, siempre sucede cada 100 años una peste y esa peste como que como en un panal destruye una cantidad de, de, de abejas, así también la peste tiene que destruir en el ser humano una cantidad de seres humanos, la peste la, española mató 60 millones, ahora tiene que morir también una cantidad similar o un poco más para poder dar espacio a la naturaleza para que se recupere, etcétera, etcétera. Todas las justificaciones que tú quieras dar, puedes darlas. Eres libre para hacerlo. Pero hay una cosa que te voy a decir. Dios está al control de la historia de este mundo. A pesar de que el hombre ataque la ley de Dios, a pesar de que el hombre se revele contra Dios, a pesar de que el hombre persiga a sus hijos, a los hijos de Dios y los quebrante, muy pronto él vendrá en las nubes de los cielos e instaurará un reino eterno que no será destruido y será dado a todos aquellos que realmente son hijos dependientes de la voluntad de Dios. Esta es la promesa que Dios tiene para ti y para mí. Esta es la promesa que Dios quiere que tú ahora hagas parte de tu vida. Ay, doctor Boris, pero ¿cómo puedo entender esto? ¿Cómo puedo entender que esto realmente es una realidad? Vuelve a la Biblia. Trae a tus hijos a escudriñar la Biblia. Quizás tú no puedas vivir las situaciones peores que vivirá el mundo dentro de muy poco. Pero ellos estarán preparados pero ellos sabrán realmente qué es lo que va a pasar en el mundo si ellos vuelven a la Biblia. Abramos nuestra mente y nuestro corazón. Este libro que maravillosamente ha permanecido por miles de años, por casi dos mil y tantos años, y un poco más antes de Cristo, desde que Moisés escribió los primeros las primeras letras del libro de Job. Este libro que ahora está en nuestras manos, a pesar de las persecuciones y de las quemazones que se hacían con ella en la edad media, de las prohibiciones que tuvo, hoy están en tus manos para mostrarte la luz del camino del futuro, para que entiendas que el Dios que protegió a su pueblo en el pasado es el mismo Dios que protegerá tu vida en el futuro y la de tus hijos. Este es el momento de buscar la información que la palabra de Dios tiene para mí y para ti. Tú me dirás, pero no tengo una Biblia en mi casa. ¿Sabes? Tienes todas las Biblias a tu alcance en tu celular, en tu computador. Pero ¿cómo las leo? ¿Dónde estudio? Tienes miles y millones de estudios de la Biblia a disponibilidad gratis en, las, en, en el Internet. En tus manos está la información para que tú puedas saber el plan de Dios para el futuro. Así como te dedicas tiempo para poder saber lo que pasa con tus amigos a través de las redes sociales. Comienza a buscar la información que tu mente necesita para tu vida, para el presente y para el futuro. No temáis Manada pequeña, dice la palabra de Dios cuando Jesús le refiere a sus discípulos. Porque al Padre os ha placido daros el reino. Dios tiene el control de mi vida. Tiene el control de tu vida. Si tú quieres, puedes acogerte a los planes de Dios. Y decirle Señor, aquí te entrego mi corazón. Te entrego mi vida, así como estoy sucio, ten tendiente al pecado, así como estoy con mi mente tendiente al mal, me he dado cuenta que solamente tú me puedes dar seguridad, que solamente en ti puedo sentir paz en mi corazón, que solamente en mi vida puedo encontrar una razón de ser si tú eres quien vives conmigo cada día. La misericordia de Dios todavía está abierta para nosotros. Yo no sé cuál es tu religión, yo no entiendo cuál es tu creencia, yo no sé qué está pasando en tu vida ahora, no sé las dudas que tienes, no sé las taras que de repente has desarrollado en tu corazón, no importa, el Señor está buscando una oportunidad para que tú lo conozcas, para que tú puedas abrirle la oportunidad de darle a conocer tu vida. Dice el, el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien a, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él. Esa reunión íntima de tu vida con Dios tiene que darse después de este mensaje. Esa reunión íntima con tu Dios, el Dios que tú vas a conocer en, la palabra de, en su palabra, debe convertirse ahora en una realidad. Ábrele tu mente. ¿Qué otra cosa hay más importante en este mundo que conocer a Dios? ¿Qué cosa hay más importante con seguridad en tu corazón y en tu mente y en tu futuro que sea saber los planes que Dios tiene para tu vida? Nada. Porque todo lo que tú hagas aquí perece. Todo el esfuerzo que tú hagas para conseguir lo que quieres conseguir en este mundo terminará. Solo hay un camino seguro. La promesa de un reino eterno. Para ti y para mí. Doctor, no morís, pero voy a morir. En algún momento me voy a morir. ¿Qué va a pasar conmigo? Lee la Escritura. Aquel que resucitó de los muertos también traerá consigo a todos aquellos que creyeron en Él. ¿Tú crees en Él? Y si no crees aún, ¿quieres creer en Él? ¿Quieres abrir tu mente ahora y entender que Dios te está llamando para que tú tengas una oportunidad en tu vida? No tienes que ser perfecto para ir a Dios. No tienes que estar limpio para ir a Dios. Dios no está buscando seres perfectos. Un día los fariseos acusaron a Jesús porque Jesús se juntaba con publicanos y pecadores, con prostitutas que venían a las reuniones y le tocaban y le daban gracias por haberlas sanado, por haberlas librado. Y ahí lo acusaban de que no era el Hijo de Dios porque se juntaba con esa gente, que no era el Mesías porque el Mesías no podía venir a hacer ese tipo de cosas. Y Jesús le respondió, los enfermos tienen necesidad de un médico, no los sanos. Yo vine a buscar enfermos para sacarlos de la enfermedad y sanarlos. ¿Tú estás enfermo por alguna enfermedad espiritual en tu vida? Yo también lo estoy. ¿Tú necesitas de Dios para poder sanarte? Yo también lo necesito. Entonces vamos juntos a buscar a nuestro sanador, a Jesucristo nuestro salvador, a Jesucristo nuestro Señor y que eso nos dé la oportunidad de tener un encuentro personal con nuestro Dios. Yo quiero esta mañana que tú, mientras yo haga una oración, tú puedes abrir tu mente y decirle Señor, yo no soy un ser perfecto, yo tengo mis errores, lucho con él todos los días y he luchado solo sola y no he podido. Nadie que luche contra sus propios errores podrá vencerlos. Mas si te unes a la mano poderosa del Creador, a la mano poderosa que te creó aquel día cuando te hizo con amor y te hizo semejante a Él, el poder de su espíritu tomará control de tus tendencias, tomará control de tu vida y tu vida comenzará a tener los cambios que tú esperabas. Quizás nunca logres ser perfecto, quizás nunca logres vencer aquellas cosas que quieres dejar, pero un día sentirás que ya no vives tú, que vive Cristo en ti. Yo conocí un hombre que fumaba mucho, se convirtió al evangelio, dejó toda su vida pasada de alcoholismo, dejó su vida pasada de... De una vida desordenada, se dedicó a su familia, pero nunca pudo dejar de fumar. Yo nunca lo había visto fumar. Un día llegué a su casa de sorpresa porque éramos muy amigos. Pasaba por ahí, detuve mi moto y me acerqué a la puerta. La puerta estaba abierta y abrí la puerta y lo encontré fumando. Él me miró y me dijo, ya me descubriste. Ahora ya sabes que yo no he dejado de fumar. Hace 10 años que me convertí al Señor, pero sigo fumando. yo le dije que Dios te va a salvar si tú crees en Él, aún en esa lucha. Dios está buscando hombres y mujeres que luchen por acercarse a Jesús. Dios está buscando hombres y mujeres que se entreguen su corazón y su mente a Él. Este hombre murió a causa del cáncer por el cigarrillo pero murió luchando, murió trabajando en su relación con Cristo, murió esperanzado de que un día dejaría para siempre aquel vicio. Yo sé que es difícil para algunos, nadie puede entender al uno o al otro cuál es su tendencia y con la cual tiene que luchar. Cada uno tiene su propia lucha, tú la tienes, yo la tengo. Lo importante no es vencer solamente, sino que luchar juntamente con Cristo para que un día cuando Él venga, como cuando uno se libera totalmente del dolor, así seremos liberados para siempre de esta lucha contra el pecado. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que este cuerpo corruptible se volverá lleno de incorrupción, no más pecado, no más maldad, no más luchas. No más dolor, no solamente físico, sino mental, psicológico. Para siempre serás liberado porque Cristo, tu Salvador, ha llegado a esta tierra para instaurar su reino por la eternidad. Yo tengo esa esperanza. Yo quiero que esa esperanza también sea tuya. Y por eso mientras hago una oración por ti, yo quiero que tú eleves tu mente al Señor. Cierre los ojos y le digas, Señor, aquí estoy. Aquí estoy como estoy. Sucio con mis tendencias, con mis problemas. Yo te entrego ahora en tus manos. Tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi vecino, tengo problemas con mis padres, con mis familiares. Tengo problema con mi economía, no sé cómo sobrevivir. Tengo problemas con mi salud. Tengo problemas de desconfianza en mi mente respecto a las cosas del futuro. Aquí te entrego todo este saco de problemas. Te lo pongo a los pies de la cruz y allí. Tus cargas serán quitadas y Cristo tomará control a través de su espíritu de tu vida, porque tú le elegiste a Él para que Él sea de hoy en adelante el que tiene el control de tu vida. Haz esto mientras yo hago una oración. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre, alabamos tu palabra. Porque a través de ella podemos entender que nuestra vida aquí no es una vida solitaria. Que nuestra vida aquí no es una vida sin sentido. Que a pesar de las luchas y los problemas que tenemos, tú tienes el control de nuestras vidas. Y el futuro en tus manos está asegurado si nosotros ponemos nuestras vidas a los pies de la cruz. Creemos en el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Creemos que Él a través de su muerte nos hizo merecedores de la salvación. Creemos que en su sangre somos limpiados de nuestros pecados. Creemos que la resurrección de Jesucristo es la garantía para nuestro futuro. Por eso en esta mañana te abrimos nuestra mente y nuestro corazón y te entregamos nuestro saco de problemas y los ponemos a los pies de tu cruz. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes a vivir ya no luchando solos, sino luchando contigo. Acepta esta entrega, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón. Y acepta la entrega de mis amigos que están escuchando este mensaje y también aquellos que van a escuchar este mensaje. Porque todo aquel que cree será liberado para vida eterna, dice tu palabra. Porque todo aquel que busca primeramente tu reino, las demás cosas que necesitamos en esta tierra serán añadidas. Creemos en tu palabra. Y te, por eso te entregamos nuestra vida, nuestros problemas, nuestros privilegios, y nos tomamos por la fe de tu mano conductora, porque tú tienes el control de este mundo y el de nuestra vida a partir de hoy. Porque hoy te hemos entregado a tus pies, a la cruz, para que tú seas quien pelees por nosotros. Señor Jesús, hay muchas cosas en nuestro corazón que tal vez están tendiendo siempre hacia el mal. Más con tu poder, con tu sanidad, con tu mando de justicia, límpianos esta mañana y danos el privilegio de ser tus hijos nuevamente. Te entregamos todo esto, no por nuestros méritos, no porque seamos perfectos, no porque seamos buenos, sino porque creemos en la sangre expiatoria de ti, Señor Jesús, por nosotros. Por eso te pedimos todo en tu nombre. Amén. Amén. Yo deseo que el Señor esté contigo esta mañana. Que tu corazón rebose de alegría. Porque el Señor tomará control de tu vida y no lo dudes porque él lo ha hecho conmigo y lo hará también contigo. Si a mí que soy pecador me ha ayudado hasta el día de hoy, también te ayudará a ti porque Dios cumple su promesa. No lo dudes. Yo deseo esta mañana que Dios te bendiga y que esta semana que va a comenzar en cualquier momento a partir del sábado cuando termine el día sábado. El Señor estará contigo en tu familia. No olvides, Él ya tiene tu vida en tus manos porque hoy tú le entregaste. O si escuchas este mensaje grabado, hoy le entregarás tu corazón al Señor Jesús. Este programa de todos los sábados a las 10 y 30 de la mañana hora de Perú es un programa que lo hacemos con el objetivo de que tú y yo podamos confiar más en la palabra de Dios y confiar en el Dios de la palabra. Este es el programa de Tu Encuentro con Dios, de todos los sábados por la mañana a las 10 y 30, con un servidor de siempre, Boris Darmon, desde Perú. Déjanos un mensaje, si este mensaje te ha ayudado. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo sábado a las 10 y 30 de la mañana con el programa Tu Encuentro con Dios. Te quiero hacer recordar también que esta noche, en la comunidad cristiana, diferenciada. Abrimos la Biblia y estamos en el estudio número 4 del libro de Daniel, hoy a las 7 de la noche y durante la semana de domingo a viernes, reflexiones de la Biblia con este servidor. Te invitamos a seguirnos en Facebook Live o también puedes encontrarnos en YouTube, Boris Darmon Canal. Allí puedes encontrar todas nuestras presentaciones, ya sea que las hagamos en Facebook o directamente. Que el Señor te bendiga. Un feliz sábado para todos ustedes, ustedes y que Dios los Acompañe siempre. Amén.